Suelta a todos. Me quedo yo a los mape. Mape, mape. Mape, mape. Cállate, eso, patito, so, patito. So. Suelta oh, a mi mochilar. Cállate tú la cola. Permiso de vuelo, a ver. Permiso de puto vuelo. Pero, pero porque por, el juego, ¿y yo? ¿por qué hablas por el juego, hillo? ¿Por qué hablas por el juego, hillo? Permiso de arma. Cuidado. Vale, ya está. Ah, ¿no? yeah, perfecto. Tan difícil no era. Aquí, no ya, era ya, está, aquí ya, ya, ya está. Ya está en mi paro. Ya, ya sabría par, ¿no? un... habría que decirle algo de que haya vuelto al mismo sitio, ¿eh? Pero bueno. Eso ya depende de ti. Bueno, vamos, vamos. Ya hemos hecho nuestro trabajo. Vamos. un verde, a mí puta una puta una puta toma, toma. permiso. No, permiso de vuelo me lo quedo. Pero lo que sí te voy a dar es... <ríe> <traba> <ríe> <ríe> Coño. Tengo el permiso de arma, eh. Tengo el permiso de arma. Vale, toma. Vale, tú tienes el permiso de arma, pues vamos a guardar. Yo, en verdad, buenísimo. Y yo buenísimo. Ella, hemos lavado a matar, nos matamos. Mierda, ver, Y el nodo tenía un puto, una puta Maple con el cargador entero del gordo. En y semi. Pelados, en, y, la, y, la, y, la y la tienen en semi, ¿qué coño? hace sí. nota, ella. Hombre, ¿Cómo? yo si quieres pegar tiro y yo, yo por me lo menos en auto. Yo, pero guarda cama, mona. Que es ¿eh? que, sí. la tengo guardada, la tengo guardada, la tengo guardada. Vale, y yo vamos, vamos un momento a, a la algunos Espérate, no, permiso, ¿sabes? Sí, vamos un momento a algún saber hay ahí. Y yo necesitamos una casa ahí Vale 25.000 Es lo malo, que vale un huevo ti, ¿Cuánta experiencia tengo? Tengo 2651 Y yo, no puedes perder la MAPLE, ¿eh? la MAPLE la tienes que tú coger sí, sí, sí, Y, sí. y no, no, ni soltarla, eh Que eso es lo que más, más tenemos ahora <risa> Aparte del co Yo es que di la polla, tío. Es que yeah, no te has yeah. entrado y después has venido tú por detrás y nos hemos pelado. Tío. Le hemos pelado, eh, le hemos pelado sí, un... Pero, pero le he pegado bien duro, eh. ¿Por qué te bajas? A ver, eh, para ver las armas que hay, con el permiso. Tili, tili, ver, tili. Tili. Tili, tili. mira, estoy viendo el co... estoy viendo el Ya Vamos a frenar por aquí. Sin acortarnos. Yo estoy por meterles con la mapelillo. ¿A lo del cuá? Sí. Bueno, del cual saca la maple, a la mínima. ¿La acabo de ver por allí o echan? Ah, echan allí, echan a hacer el... ¿Cómo? Que la atraque. Saca la maple, saca la maple. Eh, tú, arriba las manos. Añade, espárale, espárale, espárale. ¡Corre, corre, vámonos, vámonos, que aquí escucho el ruido! ¡Corre, que usted es como un negro mío! ¡Corre, corre, corre, corre! ¡Vamos, vámonos, vámonos! Uno. Cogió todo, manito! ¡Vámonos, vámonos! ¡Ya, ya! Corre, corre, corre, corre! ¡Pero por lo derecha, por lo derecha. ¡Campo otra vez! ¡Sale un poli, ¿no? ¡Policía! ¡Policía, señor policía! ¡Pítale, pítale! ¡Policía! Se han pegado un tiro, se han pegado un tiro. ¡Policía! ¡Policía! ¿Puedo preguntarle a usted, usted una, una, cosita? una cosita? Bájate, bájate ¡Señor policía! ¡Señor policía! ¡Tres, dos, uno! Ya. ¡Señor policía! ¿Puede usted, estar, levantar, usted las levantar, levantar las manos? ¡Señor Ey, policía! Señor policía. ¿Te puede, eh a dar todo mi inventario, excepto las armas, los trajes, porque si no, eso puede ser el motivo de. Entendido. No, no, no, no, aquí suelta todo. No es motivo de nada, tienes que suelta todo. Señor, de Astro nos ha dicho un ami y, y, y nos y, ha, dado y, todas y y no ha dado todas las cosas. ¡Eh! <risa> saca el arma. Creo que no la iba a dar, eh. Creo que no la iba a dar. Yo como la cobra no, Saca el arma, saca el arma. Uno, vamos, uno. uno y yo otra vez otra vez y yo oh, <ríe> no. matícula matícula matícula espérate, espérate, espérate, no oh, no Manoli Que te voy a otro. uno no. no Manoli Joder. Manoli tenemos armas tenemos todavía más armas tío <risa> ¡Oh, una cobrita por aquí Manoli Manoli vamos vamos Puto, vamos vamos vamos vamos a vamos Señor, señor Bárate usted. usted En nombre, en el de... nombre de... De, mi de mi huevo Señor, a la de... eh, eh, eh, eh, eh. Señor, baja el arma, baja Señor, baja el arma, señor Baja el arma usted, señor Señor, señor, ¿Señor? Baja usted el arma, señor Está hablando con día Baja usted el arma, señor. Arriba las manos. Aquí, Aquí, señor, arriba las manos. Ah, arriba Ahora, A señor. Esto no va a las manos. Aquí no va nada. No nada. Nada, tío, no circule, por favor. No, no, no, no, no. Aquí circula nadie, eh. Usted, arriba las manos. Señor, corre, corre, vamos a coger coche. Me a el coche. Te como la cosas y nos vamos. Vale, corre, corre, corre. Cabrón, pero. Corre la puta coche. Corre la cosa, coño. ¿Una Honey? ¡Uy, chido! Tenía todo, tenía el autor, cabrón, a ver. Coño, coño, vamos, no, no, no, corre, corre, corre, corre. ¡Corre, corre, corre! corre corre. qué susto más cabrón! ¡Uy, lo que viene ahora, amigo! ¡Ahora está la policía esta nuestra!